Estamos de retorno, 21 horas con 46 minutos. Gracias por estar junto a la Televisión, la noche al día y siempre con las informaciones. Y nosotros empezamos el noticiero nuestra división central con el tema de la basura porque nos preocupa evidentemente. Hemos tenido eh, 13 días de basura en las calles en el mes de enero tras el deslizamiento del relleno sanitario de Alpacoma. El conflicto que ha significado también en la zona y el impacto ambiental. Y a partir de ello hoy finaliza este plazo para que se cierre el relleno sanitario de Alpacoma y se tendría que buscar el nuevo espacio, se habló de otros espacios, sin embargo esto todavía continúa en conflicto. Eh, ¿Cuál es la posición de Achocaya, del municipio, de los vecinos, de, la, de las comunidades aledañas? Hoy ellos han eh, puesto después de una reunión, eh, han condicionado algunos puntos que nosotros queremos conocer el porqué, porque dan un plazo de siete días. ¿Qué es lo que tiene que presentar la alcaldía en estos siete días? El alcalde Ruiz Rervilla daba una conferencia hace instantes nada más. A propósito de ello, vamos a hablar los siguientes minutos. Damaso Ninaja, alcalde de Achucalla, nos acompaña hoy en los estudios. Señor alcalde, ¿cómo está? Bienvenido. Gabriela, muchas gracias. Eh, bueno, estoy dispuesto para responder cualquier pregunta. Sin embargo, queremos hacer conocer a la población paseña, uh -huh. que los hermanos achocalleños, en el ampliado que se ha sostenido el día de hoy, a la cabeza de la Organización Tupacatari, Bartolina Issa, la FEJUBA Chocalla, lamentan mucho la irresponsabilidad del alcalde de La Paz, porque tenía 60 días para poder buscar un relleno sanitario nuevo, uh -huh. donde pueda trabajar el como municipio de La Paz, Segundo, lamentamos mucho el incumplimiento al convenio firmado el 28 de enero de este año. En uno de los puntos era que en 30 días tenía que presentar el, el plan de cierre del diseño sanitario de Alpacoma. No nos se ha remitido a nosotros como municipio, no tenemos conocimiento. Segundo aspecto que es muy importante, eh, él se ha comprometido a realizar la auditoría ambiental uh -huh. en el diseño sanitario de Alpacoma. No lo ha cumplido, lamentablemente, ha generado un conflicto de competencias, pero eh, nosotros queremos que se dé cumplimiento. Y los achocalleños, la población está preocupada, está molesta con el alcalde de Sevilla, sin embargo, el día, de, eh, el día 26 hemos recibido una nota por parte del alcalde donde nos solicita eh, la posibilidad de poder ampliarse por dos meses más el funcionamiento del diseño sanitario de, de Alpacomas, razón por lo cual los hermanos comunarios de Achocaya, a la cabeza de los dirigentes, se han reunido en un ampliado, y el ampliado determinado primero que cumpla con la auditoría ambiental, segundo que nos pase el, el, plan, de cierre. el plan de cierre, tercero que nos pase un informe técnico, y eh, ilegal si en estos dos meses más existe la posibilidad de que en Alpacoma eh, pueda funcionar nos tiene que demostrar que va a funcionar y bajo su responsabilidad entonces son aspectos que tiene que cumplir y otros puntos más que tiene que cumplir nosotros pensando en los paseños uh -huh. pensando en el aspecto de la humanidad y no, y no queriendo causar conflictos a la paz, no pensando en el alcalde, ojo, sino pensando en los paseños, hemos dado estos siete días hábiles para que, de una vez por todas, pueda cumplir con el tema de la auditoría. El plan de cierre, nos pueda responder a los seis puntos que se ha planteado en este voto resolutivo, por si acaso no es mío, sino es el voto resolutivo del del ampliado que se ha llevado el día ¿Quiénes participaron? Importante señalar eso. Eh, participaron centrales agrarias, subcentrales, mm. secretarios generales, tanto de la organización Tupac-Catari como Bartolina Sisa. Mm. También participó la fejove chocaya con sus distritos. Ellos determinaron estos, estos puntos en este voto mm. resolutivo y ellos están pidiendo de que se dé cumplimiento a estos puntos y eh, por este tema de, que, eh, de la humanidad, de, de la Ciudad de la Paz, pues estamos dando este siete días hábiles para que pueda cumplir. Y ojo, es muy importante eh, aclarar también a la población paseña, en ningún momento nosotros hemos ofrecido al municipio de La Paz, terrenos para la construcción de un relleno sanitario. Hace unos instantes hemos escuchado, hemos visto en la conferencia de prensa que ha brindado el alcalde de La Paz, uh -huh. indica, tenemos opciones como a Patapampa, tenemos que Achocaya. Aclaramos, a Chocalle en ningún momento ha ofrecido terreno para relleno sanitario. Es más, no queremos nosotros saber de relleno sanitario ni en ninguna de nuestras comunidades y ninguno de nuestros distritos. Eso queremos que sea claro para la población paseña, queremos que sea claro para el alcalde de La Paz y que no confunda a la población paseña. El alcalde eh, decía lo siguiente, más allá de, de esto que usted nos está aclarando, también decía, eh, se va a cumplir en estos siete días, vamos a entregar esta documentación, ustedes eh, durante este plazo de los siete días, van a evaluar, tendría que llegarle todos estos, estos requerimiento de seis puntos, me dice, ¿no, señora alcalde? Es así, es, eh, es seis puntos. llegan eh, el, la contrapropuesta que uh -huh. eh, los dirigentes han enviado al gobierno municipal de La Paz, nos llega y eh, se reinstala. en ese momento eh, se ha generado un cuarto intermedio, okay. eh, uh -huh. se va a reinstalar el, el ampliado de las autoridades agrarias, Van a evaluar la respuesta que nos envíe el alcalde de La Paz y en función a eso eh, verán si existe la posibilidad de ampliar dos meses más, pero solo dos meses más. Por eso queremos que de manera inmediata nos haga llegar su plan de cierre hacia el municipio. Plan de cierre, sí, el tema de la auditoría. Ambiental. Eh, y nos presente un informe técnico uh -huh. legal si ex, existe la posibilidad y capacidad para poder trabajar dos meses más en Alfacoma. ¿no? Son los tres requisitos fundamentales, aparte de los otros tres que como municipio de La Paz también nos se ha propuesto. Entonces, eh, una vez que nos llegue, a chocalla en un ampliado analizará, evaluará y pues hará llegar su propuesta. Mire, ha pasado eh, 20, eh, del 28 de enero que se tenía ese acuerdo y el compromiso, mm. eh, dos meses eh, y el tema de la auditoría ambiental no se ha desarrollado Mientras más pasa el tiempo, esto es complicado, poder ver también la afectación. Es así. O sea, eso, tenían 30 días para este tema. Es así. Eso es lo que nos preocupa. Eh, mientras más tiempo pasa... ¿Cuál es el sentido de la auditoría? Lo no que que pasa, el, ¿no? el tema de la auditoría es de que se puede identificar cuál ha sido el daño, la magnitud del daño ambiental en el tema del suelo, recursos hídricos, el medio ambiente. Uh -huh. Pero mientras más tiempo gana el alcalde de La Paz, eh, da pocos indicios a que se pueda realizar una auditoría como tal, entonces lo que él está buscando es eso, ¿no? perjudicar a Chocaya, por eso es que nosotros queremos que realice de una vez por todas la autoridad competente la auditoría ambiental y en caso de que sigan cumpliendo este convenio nosotros como municipio de Chocaya vamos a iniciar una acción legal por un cumplimiento de deberes, porque es así. Él se ha comprometido y él como autoridad de DIR está incumpliendo a todo lo que se ha comprometido el día 28 de enero bajo la presencia del hermano presidente Evo, bajo la presencia del ministro de Medio Ambiente y Aguas. Muy bien. Si me permite saludar también a la señora Janet Sánchez, representante de los vecinos de Achachica Abajo. Bienvenida, señora Janet, muy buenas noches. Muy buenas noches, señorita, gracias por la invitación. Mire, quiero hacerle la siguiente consulta y voy a partir de lo que decía eh, el alcalde de Achocaya. Existe y, y la posibilidad, porque el alcalde Revilla hablaba hace instantes de escenarios Tenemos a y nos dice que jamás, jamás dieron una opción para que se pueda implementar el relleno sanitario ¿Qué pasó eh, con el caso de Achachicala? ¿Hay la posibilidad de implementar el relleno sanitario? No hay la posibilidad, ya se ha visto de diferentes, ha habido mucha gente, muchos uh -huh. profesionales que ya se han manifestado Inclusive el Ministerio de Medio Ambiente, uh -huh. ¿no? que ha dicho que no es un lugar propicio hay una señorita que es una profesional de la UNSA que ha dado una entrevista también, que uh -huh. ha dicho el lugar, es, ha, ha dado un, una explicación tan simple que ha dicho que ese lugar es frío, porque generalmente nieva en la tipo 4 o 5 de la uh -huh. tarde, nieva, entonces es frío, ¿cómo se va, de, cómo, cómo se va a degradar eh, la basura? Va a ser como un refrigerador y se va a conservar la basura. Y aparte de eso, que también hay aguas vertientes, son vertientes que bajan directo al río. Entonces, se, ha, se han visto muchas explicaciones. El alcalde no ha presentado un informe del estudio que han hecho sus técnicos, según él. Se le ha pedido, por favor, que él socialice con los vecinos. ¿Como vecinos ustedes Como han vecinos. solicitado? Este se, ha, se ha pedido, se ha uh -huh. solicitado, pero no ha habido ninguna respuesta. ¿no? Inclusive, creo... Eh, se han pedido también a autoridades que por favor se les dé una copia de lo que ellos han... Ha pedido él un tiempo, ha pedido un plazo, ha pedido hasta el martes, hasta ahora no se ha podido entregar ese estudio que él ha realizado con, los, eh, con sus ingenieros. Ahora, se ha observado por parte de la, <coughs> la gobernación eh, el tema de la licencia ambiental, porque no cumple los requisitos, y no se deberían realizar ningún tipo de trabajos en la zona, sin embargo se realizó. Sí, ¿Hubo, hubo eh, el día, nosotros justamente el día 22 de marzo uh -huh. nos enteramos que están trabajando de noche. Yo pienso que si él ha comprado un terreno no tenía por qué haber trabajado de noche. Él lo ha hecho de manera improvisada. ¿Por qué? Porque el tiempo ya le estaba pisando, ¿no? Han trabajado de noche. Nosotros su hemos subido el 23 en la, en la mañana y ahí ha sido que nosotros ya no hemos dejado que trabajen. Porque lo que estaban haciendo son huecos. Estaban haciendo huecos. Eran pocos días. No se ha socializado nada con los vecinos. No se, ha, eh, no se ha pedido que los vecinos, eh, por lo menos, eh, digan, ¿no? Si es apto o que nos dé a conocer cuál era su plan de trabajo, cómo que, qué quería hacer, cómo quería implementar el relleno sanitario allí. Entonces, él ha trabajado de una manera improvisada, ha trabajado de una manera oculta, ¿no? Y se ha respaldado en un documento que solamente es de compromiso de venta, ¿no? No es un compromiso de, de compra y venta. Para entender esa parte, si me permite, señora Janet... Eh, el alcalde habla de estas 50 hectáreas que las ha adquirido, ¿no? que las ha comprado. Eh, fue el procedimiento adecuado, eh, me refiero a que, eh, ¿qué vecinos, cómo están organizados ustedes y quiénes están diciendo, no, evidentemente acá no nos no vamos a permitir porque eh, no se puede implementar un relleno sanitario y todo lo que me explica? ¿Y quienes sí otorgaron y lograron realizar esta, esta venta a la Alcaldía de La Paz? En sí no ha sido una venta. Uh -huh. No ha sido una venta, Entonces, son, 16, a ver, ha sido así. son 16 comunarios uh -huh. que son dueños de, todas, de todo este lugar, uh -huh. ¿no? que ellos, eh, de sus terrenos. Entonces, eh, el, el, el alcalde les ha enviado una invitación, les ha enviado una invitación, pidiéndoles que por favor si sí podían mostrar el terreno y si ellos tenían terrenos. Entonces, han ido cuatro comunarios... Y les, y les han llevado a los ingenieros y les han mostrado el lugar. Y se ha firmado un, un compromiso. Y se, se ha firmado, eh, digamos, han firmado un documento de permiso para que puedan entrar a realizar los estudios. Pero ellos ya han entrado con la maquinaria. Y el alcalde les ha dicho que aquí vamos a hacer, un, vamos a industrializar la basura, vamos a hacer un acopio y demás cosas. No, se les ha mentido el alcalde. Pero no se ha comprado, en ningún momento se ha firmado un documento de cumplimiento. Inclusive los, los comunarios han ido a medios de comunicación a desmentir todo esto. Pero de que se ha firmado un documento, sí se ha firmado. Han firmado, firmado ocho, ocho comunarios, han firmado un, un documento en el que le daban al alcalde el permiso de poder entrar al... Y realizar ah, los pata, estudios Exacto Hasta ahí no más lejos Ahora, ¿qué pasa con, con ustedes como vecinos? ¿Cómo están organizados? ¿Quiénes eh, en realidad se han ido mo movilizando? A, a, ¿Se han trasladado hasta el 23? ¿A qué distancia están? Para poder entender eh, esta bueno, parte Bueno, los que se han movilizado primero son los vecinos de Limanipata Que es los que están más cerca a, a, al, al lugar A, ¿no? la, zona. a la zona De, de Limanipata hasta el lugar es 35 minutos No es más el alcalde habla, obviamente habla pues desde la Plaza Murillo hasta allá arriba, ¿no? Entonces no es, el lugar no es muy lejos. Entonces los que empiezan a movilizarse son los vecinos de Limanipata, ahí se unen los vecinos de Achachicala y de a poco no se han ido, ahora estamos caja ferroviaria, estamos vino tinto, Las Nieves, Autopista, entonces somos varios vecinos que ya nos hemos unido. No estamos eh, regidos, no están participando los presidentes de las juntas de vecinos. Porque es obvio, ¿no? Están tal vez temerosos porque han tenido alguna reunión con Revilla, les ha debido hablar del POA, ha habido algunos eh, presidentes de zonas que nos han dicho pero nosotros nos debemos a la alcaldía por el POA, ¿no? uh -huh. Entonces ellos han dado un paso al costado. No, los, no ahora los que estamos organizados somos puro vecinos, no todos los es, vecinos. No quieren eh, la, la implementación del relleno sanitario no de este queremos, sí. en, en el lugar. Uh -huh. eh, es importante conocer esto eh, porque... Es complicado. ¿Qué es lo que vaya a ocurrir con eh, la basura? La Paz produce 600, más de 600 toneladas al día. Y, bueno, señor alcalde, hemos visto durante los 13 días que se tuvo el conflicto una situación de expectación a la salud y, de, y del impacto ambiental. Eh, ¿Han tenido un acercamiento? ¿Se van a reunir eh, o simplemente van a esperar? ¿Qué va a pasar? Eh? Me refiero a estos dos meses en los que no llegó nada, en los que no se cumplió nada, me decía. Eh, ¿Alguna vez algún acercamiento con técnicos de la alcaldía? ¿Ustedes han solicitado, han demandado? Porque sabíamos que los días corrían y que habíamos que mostrar resultados a partir de este acuerdo que se firmaba el 28 de enero. Eh, nosotros, eh, en reiteradas ocasiones, hemos estado solicitando al gobierno municipal de La Paz, hemos estado solicitando a la gobernación y al Ministerio de Medio Ambiente y Aguas que se dé cumplimiento al convenio. Sin embargo, Ustedes solicitaban sí, reuniones, como Reuniones eh, que se concluya, que se cumpla a los puntos acordados en el convenio. Sin embargo, eh, lamentamos mucho que el alcalde de Paz se victimice, sí. diga eh, que no es mi competencia, hay un conflicto de competencia entre la gobernación y el ministerio, cuando él debería tomar la decisión y realizar el depósito para que se haga la auditoría ambiental cuando él debería tomar la decisión y decir aquí está señores, el plan de siete señores de Chocalla, conozcan entonces lamentamos mucho eh, para nosotros y para los pobladores de Chocalla eh, es una irresponsabilidad por parte de él de no haber cumplido en este 60 días y cuando se lo acaba solicita ampliación de plazo entonces lamentamos mucho su accionar del alcalde de La Paz, sin embargo nuevamente repito nosotros por el tema uh -huh. de humanidad por los paseños hemos eh, bueno las autoridades agrarias han determinado que siete días más se le pueda dar plazo para que pueda mm. cumplir en estos siete días si no se entregara ustedes están hablando y eso me dice hace instantes también de asumir acciones por incumplimiento de deberes mm, cumplimiento de deberes en la parte legal y asimismo con el bloqueo en el lleno sanitario si se da cumplimiento seguramente eh, las autoridades agrarias mm. y la FEJUV evaluarán y determinarán su punto de vista. Muchísimas gracias, señora alcalde, por habernos acompañado, señora eh, Janet. Eh, para cerrar, eh, están en emergencia como vecinos y son varias los lugares ¿Es que sean. Eso es lo que me comentaba, ¿no? ¿Que eh, sí, estamos en estado de emergencia. Eh, se está haciendo vigilias en el lugar. Uh -huh. eh, tenemos diferentes grupos que suben en la mañana, en la tarde y en la noche para ver que no vuelva a subir el alcalde, ¿no? Porque él tiene, digamos, él tiene ese accionar, ¿no? De trabajar, a, a, de ocultas, de mentir, de victimizarse, como dice el señor alcalde, ¿no? Eso es lo que se está haciendo y sí se está haciendo bloqueos esporádicos por las noches, ¿no? Uh -huh. En diferentes puntos de la ciudad, porque se le ha dado un plazo de hasta el día viernes, o sea, hasta el día de mañana, para que el alcalde pueda desmentir todo lo que él ha... Ha advertido en sus declaraciones, ¿no? uh -huh. Y para que pueda retroceder en todo lo que le ha dicho, o en caso contrario, demuestre, ¿no? Con documentos todo lo que le ha dicho, para que la gente sepa quién está diciendo la verdad. Muchísimas gracias, eh, señor Cate, gracias también por acompañarnos. Gracias, Gabriela. Vámonos a una breve pausa en el programa, en instante instantes retornamos.